¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más aquí a mi canal de YouTube ¿Cómo andan, amigazos? Bueno, y amigasas por supuesto, claro que sí Este es un canal totalmente inclusivo, amigos y amigas Bueno, chicos, se preguntarán por qué estamos con el Objeto 268 aquí en el garaje ¿Por qué, Nando? ¿Por qué? Bueno, simplemente porque está el evento de camino al Objeto 268 Y este sí voy a hacer una, un pequeño análisis de este tanque ¿Por qué? Porque me lo han preguntado varios y me dicen Che, Nando, pero está bueno, vale la pena hacer ese evento Es al pediño, no sirve para nada hoy en día Porque hay otros TD que están más rotos Bueno chicos, yo les voy a decir mi opinión Este es uno de mis bebotes que tengo aquí en el garaje Y la verdad que es un cazatanque que me, me encanta sinceramente Porque tiene varias cualidades Entre ellas la movilidad y el cañón Y el camuflaje y la penetración y todo Puntos eh, a favor tiene muchísimos, puntos en contra no tenemos torreta, es torreta fija y el blindaje a veces, si bien tenemos un blindaje relativamente bueno, entre comillas, corchetes y paréntesis, podemos decir que a veces nos puede trolear y también incluso eh, que nos penetren tanques que no deberían penetrarnos y a veces sacar rebotes que vos decís, wow, te tiro un shot PANZER 100 con una hit y vos decís. wow, lo rebote man, no puede ser. Bueno, puede pasar, con el este tanque todo puede pasar. Este es el tanque de los milagros, chicos. Bueno, vamos a analizarlo un poquito. De paso, si ven que tengo todo así ordenado, es porque eh, este es, eh, acá estoy yo, ahí con mi, soy como late out, como teniente de mi propio tanque, porque este es el Nando Army Mod. Es el mod que lo pueden encontrar en Wargaming Mods, en la página oficial de Wargaming Mods. Ponen buscar Nando Army directamente y lo van a encontrar. Así me encanta el garage. Así como está, está muy cheto, muy todo black. Me encanta. Está muy muy lindo. Hiper minimalista. Así que agradezco al señor Dens. Le mando un beso gigante y muchísimas gracias por eh, haber hecho este mod y actualizarlo permanentemente. Eh... Bueno, vamos a meternos de lleno en esto, en el tanque Características Ahora vamos a ver una review, una review que jugué recién una partida sola De hecho, pueden ver que en las estadísticas jugué una sola partida Y es lo que hay eh, Bueno, daño promedio por disparo Chicos, tenemos 750 de daño promedio por disparo 750 Es una bestia o sea es, es que está muy pega mucho pega mucho pega muchísimo la verdad que pega un montón por lo general vamos a sacar ese daño puede que hagamos entre unos 670 y unos 800 más o menos pero van a andar por ahí eh, no sé cuánto es el daño máximo que vamos a llegar a sacar 938 no es que no hay chance de sacar eso no lo vas a sacar nunca en la vida 562 Es más probable que saques unos 6 y pico. 6.80, 7.50, 7.30, por ahí andará más o menos. No, rara vez vas a sacar mucho más que eso. 900 creo que no pegué nunca en la vida. Sería muy muy raro. Eh, penetración. 303 de penetración promedio, chicos. O sea, piensen que una penetración mínima es de 227, pero llega hasta 379. Con lo cual, 303 de penetración estándar con una munición AP no está nada mal y eh, después tenemos una munición premium que es una munición hit la cual tiene 395 pero si no hace falta con 300 TV de penetración no hace falta ni tirar hit mira lo que te digo no hace falta que tires hit es un tanque barato es un tanque que no necesita que tires munición premium es un tanque económico no vas a usar hit ¿Vas a llegar a 10. Obviamente llegar a TRD, querer tirar hit, reventar todo el mundo con oro, me parece excelente, te aplaudo, pero no es necesario, ¿bien? Y ahora de hecho se los voy a demostrar en la partida que viene ahora, que encima la perdimos, estoy spoileando, la perdimos, pero no importa, eso no importa, lo que importa es que el tanque está bueno Tiempo de recarga 13,92 chicos, 13,92 y solamente tengo la barra de carga, porque yo lo uso como un cazatanques, cazatanques. Imagínate que a vos se te ocurre meterle unas raciones extras de combate. Se te va a unos 13,33. Se te ocurre meterle un compartimento de munición. Se te va a 12,96 12 para pegar a 750. Tenés, eh, a ver si dice el DPM, daño promedio por minuto de 3.470. Y no tenemos la ventilación mejorada. Y Es que no tenemos... No lo voy a poner. 600.000 créditos no lo voy a poner, olvídate. Pero saber lo que podés reducirlo un poco más. Incluso vas, vas a llegar a unos 12,70. Lo cual te va a hacer un DPM de unos 3.600, 3.700. Es, es que es una bestia. Pero bueno, eh, le sacamos esto, directamente le sacamos eso y vamos a... Fijarnos que la recarga es de 13 con 33. En... Para que le sacamos esto también. Vamos a ir así normalitos. Pelados. Pelados. O sea, equipados, pero pelados. Nada de full. Eh, lo cual es una buena recarga porque pensás que estás atrás de todo. Y no recargas en tanto. No es como el Satvan Series 100 que tenés unos 20 segundos de recarga. U otros que tenés unos 16 segundos de recarga. 17. Está muy muy bien, chicos. Ángulos de elevación y, y depresión ¿Este podría ser uno de los, de los problemas que tiene eh, este casa, el 268? Sí, es probable. Eh, la depresión puede que te juegue a veces una mala pasada porque en algunas cuestas, en algunas subiditas, no vas a poder bajar el cañón como quisieras y eso te puede llegar a traer algún que otro problema porque vas a tener que asomar el morro, la, la trompa más de lo que quisieras y es un problema a veces porque eso te puede llevar incluso a la destrucción de tu tanque, a la muerte. ¿Por qué? Porque te asomaste un poquito más, te spotearon, plan, plan, plan, plan, plan. Adiós. Ojo con eso. Se los dije. Límites de movimiento del cañón. 11 para un lado, 11 para el otro. No está mal. La verdad que está, es bastante aceptable. Ahora lo van a ver en batalla. Mm, o sea, estás limitado. 11 para un lado, 11 para el otro. No está mal. Realmente no está mal. Tampoco es el mejor de todos, pero eh, está, está aceptablemente bien. Bien, correcto, y tirando a bien. Velocidad de apuntamiento 2.53, chicos, y no tenemos nada de apuntamiento, con lo cual 2.53 no está nada mal, porque pensá que estás apuntando desde atrás y vas a tener el objetivo muchas veces, varios segundos ahí, más de 2 o 3 segundos, inclusive, y podés apuntar a los lugares que vos quieras, o sea que 2.5 no está mal, no está mal. Si fueras un tanque de primera línea y tenés que estar ahí, justo atrás de, una, de, una, de, de, de un edificio, contra otro que te cierra retícula en 2.1, vas a notar la diferencia. Pero acá no, no, no es necesario. Y fíjate la dispersión hermosa que tiene de 0.31, que es casi real. La de Chapman Series 100 supuestamente dice que tiene unos 0.33 o 0.34, algo así, no me acuerdo. Que en realidad es unos 0.38, 0.39. Y te diría que hasta un 0.40. Esta es 0.31, no es real, no es 0.31 la presión, pero que es. Un 0.33 real, real, es muy posible. O sea, es un tanque preciso. ¿Podés llegar a fallar algún que otro tiro? Sí. Pensá que disparás a distancias muy largas en ocasiones. De unos 400, de unos 300, de unos 500 metros. Y es... Hay que ser precisos para pegar esa distancia. Y este tanque los va a pegar, la mayoría. Puede que cada tres tiros... 4 tiros, 5 tiros R1 Que no le pegues al tanque Podría llegar a ser No es lo más, no es lo habitual Puede que rebotes el tiro Pero es difícil que le erres al tanque Pero puede ser que te pase también Porque me vas a decir, yo lo compré, lo saqué en ando Vos me dijiste que no erraba un tiro No, no, nada erra, o sea Todos los tanques del juego van a errar un tiro por más que tenga 0.20 De precisión, no importa Es el RNG más la dispersión a 100, esto es a 100 metros Pensá que a 500 metros esto va creciendo, bien eh, bueno, DPM así peladito como dije, con barra de carga, la red y los vinos eh, Tenemos un DPM de 3.232, puntos de vida en 1.950 que son un montón La verdad que nos re sirve para estar en una tercera línea, te puedes comer un bombazo hermoso de artillería Algún tiro algún pesado que te saque 500, así todo, vamos a tener unos 1.400 puntos de vida hermosos para seguir disfrutando nuestro tanque y acá, como diría el señor Luisito Comunica, se viene lo chido. Aquí se viene lo chido, chicos. Tenemos potencia de motor de unos 800 con un peso de 51 toneladas. Con lo cual, la potencia específica es de 15,53. Tenemos la movilidad de un tanque medio. Bien. Lo único, la un... el único gran problema es que no tenemos torreta, pero la movilidad es de un tanque medio. Te puedes mover por el campo de batalla como si fueras un medio. Y eso te sirve un montón, porque cuando vos elegís una posición del mapa, y resulta que esa posición cae rápido, tenés que estar atento y analizando a ver cómo se van dando las cosas en este sector del mapa, en el medio o en el otro. Si ves que está cayendo el tuyo, te agarrás media vuelta, te vas al otro sector y seguís disparando de lejos. Esto con, se puede hacer con este tanque. Ahora, si vos tenés un JATP cr 100, no lo vas a poder hacer. Porque no tenés ni velocidad de giro, ni arranque, ni potencia de motor, ni nada. No tenés movilidad. Con lo cual, elegiste un sector, estás... Si ese sector cayó, estás muerto. Lo único que puedes llegar a hacer es pegar tu último tiro y rogar que penetres. Y que entre. Es lo único. En cambio con este, ves que está cayendo. Uh, agarro, me doy vuelta, me voy. Nos vimos en Disney. Seguís tirando desde la otra punta. Seguís haciendo daño incluso... Capaz que vienen dos o tres de ese lado y te puedes llevar los tres, con lo cual liberas el sector. O sea, porque tenés buen camuflaje, tenés buena visión con las ópticas. Ahora lo vamos a ver, pero es un tangazo. Muy completo. Blindaje del chasis 187 frontal, chicos. Tenés 187 y fíjate la, la, la inclinación que tiene. Está como muy angulado, con lo cual... Podés rebotar un montón de tiros. ¿Te van a entrar un montón? Sí. Pero también puedes rebotar un montón de tiros. Eh, fíjate, 187 de frontal. 100 de lateral. 100 de lateral, chicos. Es un montón. 50 trasero. Bueno, para atrás obviamente te van a hacer pelota. Segurísimo. Eh, velocidad máxima, 48 kilómetros por hora, chicos. O sea, te mueves casi a 50 km por hora. Es una bestia. Velocidad de rotación, 31.59. No está mal. Tampoco es, tampoco es que sos un ligero, pero... Para hacer un caza sin torreta no está nada, nada mal. Eh, camuflaje del vehículo, 49%. 49% eh, piensen que es un vehículo que se puede ocultar bastante, bastante bien en tanto de en cuanto tengas la red de camuflaje activada. Eso es fundamental. mental. Es clave que tengas la red de camuflaje activada. Si no, sos pollo y te puede traer muchos, muchos problemas. Camuflaje del vehículo inmóvil y después de disparar 3,14. 3 rango de visión 485 metros. 746 alcance de señal. Fíjense entonces que, como dije recién, te vas a un sector que está cayendo. Perdón, te vas de un sector que está cayendo hacia otro sector y tenés 485 metros de visión. Obviamente, al rango máximo son 400 máximos. Son 445 metros, pero. Con tu camuflaje y tus binoculares los vas a detectar vos antes a los pesados o a los medios que hayan roto ese sector de, eh, tu, de tu equipo. ¿bien? Entonces vas a poder pegar seguramente un tiro o dos tiros o tres tiros más. Incluso podrías bajar un par de cañones y eso es lo que importa. Bueno, chicos, dicho esto, vámonos entonces directamente ya al campo de batalla. Porque si no se hace muy, muy, muy largo esto. Recuerden que todo esto lo estamos haciendo por el camino al objeto 268. Que están los vehículos, fíjense, miren, se los voy a mostrar aquí. Vehículos. Vamos a la rama rusa. Eh, la rama del T-60, T-70, Su-76, hermoso casa. Su-85, hermoso casa tanques de tierra 5. Después tenemos la Su-100... La suciana era hermosa, me encanta Incluso lo puedes llegar a utilizar en escaramuzas de tier 6 Y fíjate lo que vale 636.000 créditos, chicos, nada Está regalada Si no vale 900.000 créditos Te ahorras 300 lucas Es un montón Y encima pensá que pega 390 Pero si esto es una bestia Tiene un 122 en tier 6 Pollos que hacen que no me sacan Esa suciana ahí La, El sub 152 Este con nosotros top tier te vas a primera línea y mira lo que pegas 350 390 Y es que con este es un arma 700 Lo que juego 700 pegas en tier 7 Chicos, pero eso es lo que pega un tier 10 eh, Obviamente tiene un montón de contras Pero bueno, es lo que pega La ISO 152 Un viejo clásico ya conocido que es una bestia Es un mini 268 Es que pensás que ya desde el tier 7 tenés el cañón de tier 10 Lo que pasa es que después lo van puliendo O sea, es más impreciso más preciso, más preciso y más preciso al final. Pero todos pegan lo mismo. El 704 es lo mismo. Es exactamente igual, muy troll. Un cañón hermoso, que es el mismo que tenemos allá. Pero miren este blindaje. Eh, mirá la potencia, 14.53. Sigue teniendo casi la movilidad a un medio. Es, es que es una línea, para mí es una hermosa línea de cazatanque. Sinceramente lo digo. Y después por último llegamos al bebote. Al más lindo de todos. Y como les decía, fíjense que están todos... Con descuentos, chicos El último, eh, no sé cuánto cuesta Porque ya lo tengo comprado, pero debe estar en unos 4 millones Cuando vale 6 y pico, este vale 2 millones y medio, nada, o sea Háganlo, si les gustan Los casas háganlo Bueno, vamos, vamos, vamos al campo de batalla Porque si no, se hace muy, muy largo Vamos Bueno, amigos, entonces aquí estamos En el campo de Batalla, claro que sí Bueno, amigos eh, vamos a ver entonces cómo se va desarrollando esto Claro que sí Bueno, eh, a ver Tenemos que utilizarlo como un caza, ¿bien? Somos un tanques, tenemos que utilizarlo como tal Como casa tanques. Entonces, ¿qué hacemos? Estamos aquí en Glaciar, ¿no? Si no mal recuerdo Claro que sí, Glaciar Bueno, ¿qué pasa? Siempre apunto ahí porque siempre los ligeros agarran y vuelan allá arriba, pero en este caso me han troleado un T49 allá yo estaba esperando que el 1390 pase por ahí pasa por ahí, pasa por ahí pasa por ahí en 3 en 2 en 1 en 3 y seguimos contando porque nunca pasó, chicos, nunca pasó el 1390 hacia arriba y qué pasa, no se espotean, no se espotean el T49 el T49 que está de aquel lado no se espotea. Hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Porque tenemos la FB y tenemos la M53, las Artis. Ojo con eso. Marco ahí en el mapa para que vayan y traten de de cubrir la zona del de ahí donde marqué. Y vemos que un Sheridan se manda. Se manda a lo, a lo pavote, a lo perro ahí, mandándose como loco sos pollo, ahí le damos un tiraco 646 como les dije chicos 750 es el daño promedio pero sacamos 646 no está mal igual, piensen que en nada, ya está ya recargamos, ves lo que digo que no es nada el tiempo de recarga, pegaste un tiro te escondes dos segundos y ya estás recargando nuevamente el 1390 que se me escapa eh, no, perdón, se me escapa el otro, el 1390 se queda ahí para adelante, para atrás, para adelante, para atrás, no te quedes ahí nunca te quedes ahí Nunca te quedes ahí 13.90. ¿Por qué? Porque estamos nosotros y le pegamos 780. Claro que nos detectan. Claro que sí. No importa. Nos escondemos de la artillería por las dudas. Para que no nos tire. Bien. Seguimos adelante. Seguimos adelante. Entonces, sabemos que tenemos un objeto 2684 que han pasado por la zona de pesados. Los pesados no estaban. No, el IS-7 no... A ver... Está solo ahí básicamente Con lo cual la tiene complicada Menos mal que el Emil está allá El Emil tiene la suerte Que no va a tener nunca en su vida Trato de centrar el tiro Fíjense que se desvía un poquito nada más Pero ese poquito hizo Que no podamos pegar el tiro Y veo allá a la derecha el Super Conqueror Fíjense que la dispersión es buena O sea, no llegué a dar el punto Al que yo quería darle Pero no fallé el tiro el tiro fue al tanque Estamos disparando de muy lejos 410 metros Tengo, Estoy en una posición en la cual Quiero eso Quiero ocultarme Trato de apuntar abajo, Aparecemos, aparece naranja 697 chicos Es que es, es una hermosura Y 334 de daño asistido Vale, bueno, tenemos al 2684 que está por atrás. No le vamos a poder pegar porque está atrás de la colinita. El Super Conqueror sigue ahí. No sé qué... No sé qué pinta. Sabe que le vamos a tirar nuevamente. Si te tiró... Si un caza te tiró, te va a volver a tirar. Y tenemos un tiempo de recarga bastante corto, entre comillas, para un tier 10. Lo cual no está nada mal. Fíjense que hasta ahora no cargamos una sola hit, chicos. Es que no hace falta. Sinceramente... No hace falta, y al 12, eh, perdón y al Conqueror Lo vimos, al Super Conqueror Lo vimos de manera frontal y angulado Y no hacía falta 284 Comete un error, a mi manera por, por lo que yo pienso, por lo menos De aquel lado le podía pegar Le hacemos una hermosa Amorrak 1455 eh, 55, Le pegamos Es que, es que, con este cañón Es que muy es un cañón muy grueso Chicos, como para <risa> Es que es una bestia Sinceramente lo digo eh, Entonces Ya tenemos 3597 de daño No creo que hagamos mucho más en la partida No recuerdo Creo que pegamos un tiro más Me parece por ahí eh, Ya te digo Pero la cuestión acá es Acá trato de ver el 1390 Voy para aquellos lados Para ver si viene alguno más por ahí Ya la partida está casi definida Ellos nos han ganado todos los flancos eh, Fue una partida cortita Relativamente cortita No duró mucho Bueno, ahí el E50 Aparece se le va a lanzar a, al 140, ya se los digo Pero hay que darle cobertura Porque somos cazatanques y tenemos que dar cobertura A nuestros aliados, chicos Le damos al costado 700 768 Y está el T49 por ahí Con lo cual nos detectan Y seremos pollo Como dice el loito ahí de la Nando Army, el mod Recuerden, si quieren bajarlo eh, Pueden bajarse el mod Abajo en, el, en la descripción también voy a estar dejando el grupo de Whatsapp, chicos. Únanse al grupo de Whatsapp. Y de ahí me la pone el T55A. Ah, fíjense que, que gira, que podemos girar. Tampoco si somos un Chatpanzer 100. La FB nos pega, por supuesto. Claro que sí. Y ahora estamos en nada a punto de ser pollo, chicos. Es que Artillero Herido ya está. Es imposible. Que la bachata ya está. Nos... También estaba la bachata. O sea, tres Artis... Ahí, Sector del Clan Keep Idiots pone. No entiendo por qué pone idiots. O sea, tranquilo, bro. Se hace lo que se puede. Hace tu daño, se llama. Bueno, ya está. Acá ya soy hiper mega apoyo. Quería apoyar un tirito más, pero evidentemente no se pudo. El T55A me tira hit, me parece muy, muy bien. Lo felicito. 4365 de daño, 789 de daño asistido. Nada ah, chicos, vamos a los resultadetes que a ustedes les encanta ver. Los resultadetes, ¿qué queda? ¿Quién está capturando? ¿Qué pasa por ahí? Si fue derrota... Dale, vamos a los resultados chicos. Bueno amigos, entonces aquí estamos con los eh, resultadetes de la batalla. Eh, sacamos gran calibre. No sé por qué sacamos gran calibre, la verdad que no fue una gran partida. 4300 y pico no fue una gran partida. Pero no importa. La cuestión es que hicimos daño. Quería mostrarles el tanque. Quería mostrarles que realmente vale la pena. Que está bueno. Que me parece... Eh, ¿Por qué digo eso de que no hay que bardear? Que idiot, no sé qué. Si sí, el que bardeó hizo 1300 de daño. o sea Todo bien, pero... No, ¿Para qué andar toxiqueando? No, no hagan eso. Mi, desde mi humilde posición, mi humilde lugar. No hagan eso. No, no toxiquen a la, a la comunidad. Eh... ¿Qué crees que te diga? Pero bueno, es así. Cada uno hace lo que quiere. Eh, desde mi lugar les digo eso y les digo que... Mmm, nada. Eh, yo creo que el tanque está bueno. Que, que podés incluso ganás créditos en tier 10, chicos. Es increíble. Ganás créditos en tier 10. Eh, ganamos 15.000 créditos, casi 16 lucas de créditos. Eh, creo que terminamos primero en daño. Sí, terminamos primero en daño. Mira, bien. No me había dado ni cuenta. Man. Es que realmente no miro, los resultados no los miro mucho, no me interesan en el sentido, me fijo en mi daño y lo demás, bueno, ya está. Interesa nada, no me importa nada. Pero la verdad es que, bueno, creo que es un buen tanque, en resumen, es un tanque que pega, que pega lindo, que pega preciso, que tiene buena movilidad, que tiene un montón de cosas positivas. Yo creo que tienen que ir por el objeto 268, yo se los recomiendo. Pongo mi firma ahí, pongo ahí Nando Capo y nada, chicos, es mi humilde consejo para todos, us te des. ¿Qué más les puedo decir? Creo que nada más Cualquier consulta, duda que tengan respecto al tanque Me lo pueden consultar directamente abajo en los comentarios Me pueden decir si ustedes lo tienen Qué piensan, si les parece tan bueno o no Y bueno, nada, eso Síganme en Instagram Síganme en Facebook Síganme en el, súmense, el grupo de WhatsApp Somos 200 y pica de personas En el Discord, en el Discord somos 450, casi 500 no Somos casi 500 personas En Discord, chicos eh, así que nada, es una locura total. Muchas gracias. Espero que tengan un hermoso fin de semana. Cuídense, por favor. Les mando un beso enorme y nos vemos en la próxima. Chau, chau.